Hola, soy Roberto Ramírez y este es el blog de Proyecto 360. El tema de la semana es las manifestaciones y el golpe de estado en Egipto. Y bueno, creo que para empezar esta opinión eh, tendremos que historizar un poco lo, el asunto, el, eh, las, las acciones que se han estado llevando en, en el país, ya dicho. Eh, creo que eh, valdría comenzar con, desde el 2001 ¿no? con lo que se denominará árabe. Y pues bueno, en Egipto especialmente, eh, como lo sabemos, fue el golpe de estado en contra de, de Kornel Mubarak. Eh, Gracias a este golpe surgió como, como primer ministro eh, eh, Mursi, que fue el, el, el presidente al que destruyeron. hace algunos días. Eh, creo que cabría destacar eh, las, que existen diferentes facciones dentro de la, de la sociedad civil. Por lo tanto, se habla de una polarización de la, de la sociedad, eh, lo cual puede ser muy peligroso porque cuando no existe una población que esté eh, como un intermedio entre estas dos facciones, no se puede llegar a, a la concretación de un proyecto de Estado en común. Otro asunto importante a considerar es la presencia de Estados Unidos eh, en, el, en el Mar Negro. Eh, como ya supimos y como han estado eh, dando la vuelta las noticias, pues eh, ya tienen dos buques de guerra en el Mar Negro. Ellos eh, hablan de que no tienen ninguna... Eh, intención de, de intervenir en los asuntos eh, meramente egipcios eh, argumentaron que solamente querían eh, o que estaban ahí para salvaguardar la, el bienestar de los ciudadanos estadounidenses por si en algún momento estalla la guerra civil pues poder eh, sacarlos de ahí y también hablan de que, podrían, que, que tienen la intención de brindar eh, ayuda humanitaria lo cual pues es muy, muy cuestionable porque sabemos la, las argucias y, y la maña de ¿no? Estados Unidos por intervenir en, en cualquier eh, Aprovechan cualquier, no sé, cualquier coyuntura para poder eh, ver por sus intereses, en este caso que podríamos determinarlo como el petróleo. Y por ello parece que están apoyando que, que se haya instaurado a Clint Mosier que es el, el, el nuevo primer ministro. Eh, bueno, hasta hace una semana, ahorita ya hay otro, y este es el presidente, es el premio Nobel de la Paz parece que en infinio, tienen un, un buen respaldo intelectual y un buen respaldo que podría legitimar el proyecto sin embargo el método el método o el fin, el, el método con el cual están llevando a cabo las cosas no me parece lo más lo más viable eh, algunas cosas que se les critican es que no hayan la presencia de medios internacionales entonces yo me pregunto, si están haciendo las cosas bien, ¿por qué tener ese temor de, de, de, de mostrar eso? Y pues bueno, esta fue la, la opinión de la semana. Yo soy Roberto Ramírez y los invitamos a ver eh, 360 todos los viernes a las 5 de la tarde por Radio